Un tribunal en el municipio de Salcedo ratificó tres meses como medida de cohesión contra Samuel Almarante, quien está implicado en la muerte del joven Georgiel Tejada, hecho ocurrido el 12 de enero del presente año en la comunidad de Conuco abajo. Bueno, Díganos, edifiquenos. Hoy, hoy se estaba conociendo la revisión obligatoria a uno de los imputados, a Samuel Almarante. Eh, la jueza entendió que realmente no ha variado los presupuestos. Y le confirmó, le renovó tres meses más a ese imputado. ¿En qué va el caso? Bueno, ya en la próxima semana ya el Ministerio Público va a presentar los actos conclusivos. Todos saben que hubo un anticipo de prueba, entonces estaban esperando el Ministerio Público esa documentación para presentar la acusación. Ya en la próxima semana ya va a estar eso ya en manos de cada una de las partes. En Cámara, Yurály de Jesús, NTN, Robinson Polanco.